Muy buenas tardes a, a todos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión que organizamos desde Odebines School para, para dar poco a vida al Digital 3 Mundo, ¿no? este, esta serie de conferencias, y seminarios que ordenamos en un único mes. Y, y hoy, bueno, pues tenemos la suerte de traer a, a un gran especialista. En una temática que yo creo que es un complemento perfecto para nuestro programa, ¿no? En la manera en particular, lo comentado antes de la clase, de la importancia que tiene pues, el apoyo de la tecnología en ¿no? esos minutos eh, de inicio, en los minutos uno, de construcción de cualquier proyecto. Y ahí yo creo que un partner como, como Amazon o pues, Services, pues, en alguna se vuelve otro importantísimo. Por ¿no? el eh, bueno, creo de lo va a contar mucho mejor, os va a hacer entender eh, en qué consiste, ¿no? Para qué objetivos, ¿no? ventajas incluso inconvenientes que cuenta ¿eh? ¿no? y barreras que podemos encontrar eh, para al final Nos llevemos esa visión global de la importancia que tiene el cloud computing digo, en el desarrollo de cualquier proyecto. Desde aquí, un poco de manera pública, Tomás, muchas gracias por, por sumarte a este, a este Digital Tremont. Un, un orgullo a encontrarnos y confundir nuevamente en este espacio. Y como siempre digo, o sea, os, a, os animo a que no solamente recojáis notas, sino que también pues, generemos conversación que sea algo direccional. Estamos, imagino que al final de la ponencia os dará la pila que hacéis preguntas y bueno, pues que hablamos, ya digo, un foro de, de reflexiones en torno a lo que hemos venido en estos momentos. Muchísimas gracias. Todo tuyo. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Buenos, buenas, buenos, buenos días, yo creo, a los uh, y a las que estén conectadas. Solamente. Yo creo que es más temprano para ellos y ellas. Buenas tardes para aquellos que están en Madrid. Muchas gracias por venir. Uh, me voy a presentar primero, pero voy a insistir en lo que ha dicho Carlos, uh, que sea un diálogo, incluso hay, hay preguntas online, uh, o directamente interrumpirme no entiendo, voy a intentar de hacerlo lo más amigo posible. Uh, decir también, lamentarlo, pero decir lo, lo, lo contento que estoy, pero lamentar primero mi acento, soy francés, no lo voy a cambiar. Y a mi segundo, llevo 12 años y hablo castellano todos los días, así que lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero aprendí bien. Con, con, viviendo en Madrid durante 10 años, les lo voy a contar. Pues, todas. Um, gracias por venir, y sin más presentarme, um, yo soy uh, Tomás, y os ahorro mi, mi apellido, francés, um, y soy account manager, eh, llevo cuentas en Amazon Web Services. Um, y vamos a ver de, de qué se trata, pero un poquito de historia antes, para saber también, porque me imagino que lo que estáis viviendo, enhorabuena, por seguir el programa, he vivido lo que ha vivido libro, y también he hecho trabajos que puede que vais a, a hacer en el futuro. Llevo, antes de hablar de tecnología, eh, llevo 20 años en retail, uh, y en cosmética de lujo, y luego videojuegos, tengo para todos, hombres y mujeres, básicamente. Y sin decir en qué orden, lo hace cosmética, para hombres, hace mucho, uh, antes de que fuera moda. Um, y aprendí mucho del de negocio en general. Uh, antes escuché hablar un poquito del el de tal, Uh, el director de cuál será es importante entender el negocio y de eso se va a tratar. Hoy no vamos a hablar de tecnología, aunque vayamos a hablar de claro. Eso va a ser lo curioso. Después de estos 20 años eh, en retail en, y entretenimiento, me pasé a tecnología. Um, durante este rato uh, he vivido en París o francés como dije, soy de Lyon, pero viví en París los franceses acaban viviendo en París en algún momento. Uh, no se puede ser Perfecto. Viví en Madrid unos 10 años. Um, también viví en San Francisco unos cuatro años donde a aplicar la tecnología, viendo no solamente a la de Amazon, pero de los otros estudiantes que estáis estudiando. Y volviendo a Francia, uh, ahora mismo, dice quiero ocupar de una zona geográfica, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo vivo en Niza, ¿eh? sureste de Francia, y llevo la parte sureste de Francia para Amazon para un Um, antes de que sea una, una, una larga presentación lo vamos a intentar de hacer un poquito ameno, la primera pregunta es puede ser que alguno y alguna de vosotras, y si vosotros no sepan ni lo que es la público porque tenéis una, una idea pequeña, yo no tenía una idea hace 4 o 5 años o sea que se puede empezar el tema es, ¿Quién cree utilizar o haber utilizado Amazon Web Services ahora mismo levantar la mano y Podéis jugar también online si queréis. ¿No? ¿No? Bien. Lo vamos a hacer de otra forma. Uh, y seguir con la mano levantada al final. ¿Quién ya ha comprado de Amazon? Estamos casi todos. ¿Quién puede que si sí haya jugadores algún poquito de videojuegos? Uh, ¿Quién ha mirado algún, algún influencer en Twitch? ¿Quién ha pedido comida al domicilio de, de McDonald's? Muchos más, ¿no? Ya estamos casi llenos. ¿Quién puede que haya alquilado algún piso para vacaciones o por lo que sé, en Airbnb? Todo esto está en Amazon. Estáis usando a diario marcas, aplicaciones que están apoyándose en Amazon. Es mucho más a de lo que parece. No vamos a hablar mucho de tecnología. Lo prometo, solamente hay una slide, un pequeño. No habrá muchas slides. Vamos a intentar entonces, eso es de lo que se trata. Hoy puede que muchos más conozcan Amazon, a veces a, a, escucho la palabra gigante o, o se hace de todo. Realmente hay varios pilares y hoy solamente parece que pues, voy a centrar, no vamos a hablar de e-commerce, e uh, seguramente también sabéis mucho de esto, yo trabajé muchos años en temas de e-commerce, e uh, no vamos a hablar de un poquito de Alexa, pero no realmente de devices, de, de tablets, etc. No vamos a hablar del video, pero podría haber sido de Netflix, de HBO, hablar de esto. Uh, no vamos a hablar de retail, Amazon también tiene cierta propia, que pues lo habremos en el futuro. Vamos a centrarnos en la parte tecnológica. ¿Por qué lo cuento de esta forma? Porque realmente hay que entender que uh, AWS, voy a intentar EWS se creó a base de aprender del comercio electrónico y también de la logística tremenda que se creó durante, durante años. Para las necesidades crecientes de la tienda online, conocéis quizás los números, uh, son públicos uh, enormes de la tienda online en América, en España, en Francia, en Alemania, en el mundo entero, uh, se llegó a aprender el cómo crear una infra infraestructura electrónica, uh, informática, para apoyar este crecimiento. Por ejemplo, yo como lo conté, hace unos años estaba viviendo en San Francisco, ahora puede que sea un poquito más seguro, pero también pero hay el famoso Black Friday. De repente los americanos se vuelven locos y, y compran uh, millones de artículos en horas. Pues eso realmente en el tema de cloud computing significa cosas, significa que tienes una, una demanda así y de repente hay un tipo extraordinario. Esto en tema de la informática es un reto, porque realmente en el mundo de antes lo que tenías que hacer es que tenías que comprar... Máquinas, por así decirlo, que sostenían el pico más alto, pero donde todo el resto del tiempo esa parte era inútil, era gasto que no servía. Eso es lo que se aprendió y así se lanzó, se creó el Cloud Computing. Amazon inventó el Cloud Computing hace 16 años. Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar de cuatro temas con bastante rapidez. Voy a intentar. de Creo cuatro formas distintas de intentar explicar qué es Cloud Computing, lo que ya mis intentos eh, Lo creo que lo más importante es por qué. Eh, porque podría decir lo que muchos de vosotros y vosotras están leyendo. Si no hoy, espero que un día, uh, Simon Sinek está muy guay. This is the 2021. Startup muy Empezar con el por qué. Luego hablar de tres temas que quiero de destacar hoy: el tema de los datos. Queremos hablar de seguridad. Y queremos hablar de innovación, que son pilares de algunos ejemplos que, que he citado antes. Y luego acabaremos como, muy rápidamente, cómo uh, Amazon ayuda a nuestros temas. Primera forma de, de destacar qué es uh, el cloud computing um, De primera forma, me ha gustado esta imagen, no porque es ya los dos, no somos un plan, uh, no es un grupo um, Pero es importante entender el tiempo en el pasado. Eso es una uh, portada real, aunque la foto es un poco peculiar. Uh, eso es lo que pensaron los analistas financieros. Amazon es una empresa en bolsa. Lo que pensaron los analistas financieros cuando um, se lanzó y se creó Amazon Web Services. Diciendo, no, estás bien. Estás vendiendo millones de productos. estás acción en el mundo entero. Haces muy bien también el tema de supply chain, almacenamiento y envíos. Y él dijo, no, yo creo que lo que hemos aprendido con esto, hay que dejarlo, hay que darle el acceso a las demás empresas para que puedan aprovechar de esta invención. En aquel momento, lo que se lee aquí es que la bolsa dijo que no. Y de hecho la bolsa dijo, uy, eso no va bien. Esa inversión no va a salir bien. Hoy en día, para dar un poquito de, de, de ideas de esto se creó hace 16 años, esta portal tiene que tener 16, 17 años. Ahora mismo, Amazon Web Services son 80 millones de dólares al año. Creciendo un 33% al año. Son cifras importantísimas, sencillamente porque jamás se han hecho en ese tiempo reducido, en la historia del número. Yo creo que el Whiskey bet ha salido bien uh, y queda mucho por delante. Se creó en 2016. También, otra forma de definir fue: ahora mismo son muchísimos servicios. No los voy a contar, los voy a contar para qué sirven. Pero hay una oferta muy amplia, la oferta. Más amplia y más profunda, lo vamos a definir un poquito, pero sobre todo ya son millones de consumidores activos y de clientes activos, sobre todo hablamos de empresas, aquí no estoy hablando de un individual, sino de la gente como hablaba antes: Coca-Cola, McDonald's, Airbnb, Uber, etc. Etcétera, etcétera. Amazon, el mismo, es cliente, Amazon.com es un cliente, como los demás, de Amazon Web Services. Dos slides que van a ser muy complejas, porque yo creo que si hay que hablar de una definición, hay que decir qué es el Cloud Computing y qué es lo que no es. Entonces, si hablamos de, esta, de las pocas slides que serán complejas, hay que tener un tema clave. ¿Qué es el Cloud Computing? Es nosotros inventamos la forma de hacerlo. Y hemos decidido que la arquitectura que se tenía que hacer era crear regiones, las voy a definir. La región es lo que veis aquí, los puntos azules y, y digamos naranja, um, que son un punto geográfico. Por ejemplo, Francia, es decir, París, es un punto geográfico, es una región. Uh, Dublín, en Ronda, es una región. Frankfurt es una región, etcétera, etcétera. Dentro de poco, veis que se va a abrir una en España, donde estamos aquí. Um, una región es un punto geográfico. Lo importante es lo que viene después. Dentro de una región hay zonas de disponibilidad. Una zona de indisponibilidad es un clúster de 1 a N data centers, de 1 a infinito. En general, 1, 2, 3, son los noditos que veis aquí. Eso es importantísimo, lo voy a dejar aquí en un momento. En el mundo de antes, todas las empresas no tenían solución, antes de hace 17 años. Tenían cada uno dos oficios: su business principal y una parte de su. Empresa decía, sí, sí, pero yo también tengo que montar mi data centers para que funcione bien. El trabajo, por ejemplo, de un McDonald's no es montar data centers. Yo creo que el trabajo de McDonald's es asegurar la calidad de la comida, servir rápidamente, que los clientes estén felices, etcétera, etcétera, abrir tiendas. No es montar servidores. Todas las empresas que podéis tener en mente ahora mismo, su trabajo siempre han hecho dos. Ahora mismo, algunas empresas en el mundo, como Amazon, han dicho, vamos a poner reglas, que nos van a ayudar y lo vamos a hacer a una escala bestial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya utilizas esto, significa que las empresas se pueden centrar en su negocio y no en hacer otro negocio que no es el suyo. Tienen que gestionarlo, pero no tienen que montar servidores, cables, montar la red que se trae La única forma más complicada de contarlo es que lo veamos. Pensar en una compañía que tiene su sala de informática o su data empresas eso es la que tiene Amazon. Estos son visualmente las 27 regiones y 87 zonas de disponibilidad. Recordad que una zona de disponibilidad son 1 a N data centers. La escala es brutal. Y un data center de Amazon tiene una escala espectacular. Hablamos de cientos de miles de servidores. Cada uno con su propia energía, por ejemplo, pues si hubiese un problema eh, tipo inundación, etcétera, a su propia energía, a su propia análisis de riesgo, que no puede haber el mismo fallo en dos de para que no falle nunca esa es la decisión, la, la parte más compleja de la presentación ya la habéis visto esas son las bases de lo que es el cloud computing hacer informática a una escala muy importante para simplificar el trabajo de los demás una forma de contarlo una vez que hemos dicho esto, hay una definición real, si hubiese que acordarse de solamente una cosa de hoy para mí la definición real es qué significa para las empresas. Es poder mmm, mandar o pedir uh, recursos informáticos a la demanda, voy a asegurar con todos estos pasos, a través de Internet con una forma de pagar PASVO. Voy a ir paso a paso porque eso es importante. Eso es lo que es versus... Lo que no es cloud es lo que no responde a esto. Si no puedes pedir a través de Internet, no es cloud. Si no es a la demanda, no es cloud. Si no hay pay as you go pricing, no es cloud. Sencillo. ¿Por qué? Vamos a ir paso a paso. A la demanda. Vamos a hablar de agilidad. Cogemos el, la idea de Black Friday que he cogido, yo creo que es bastante clara. Voy a tener una, mucha necesidad, pero no tengo que pagar por todo lo que necesito. Puedo prepararme, tengo más o menos una idea de dónde va a ir. Pero no tengo que pagar durante no 12 meses para un evento, para durar un día o algunas horas, A la demanda. resources, uh, recursos de informática, hablamos, si no voy a entrar en, en técnica, hablamos de um, almacenamiento, estocaje, hablamos de bases de datos, cosas que también veis dentro de las aplicaciones, etc. Hablamos de uh, la red, del network, uh, de necesidades, etcétera. etc. A través de internet, por lo que no te falta definición para la gente que está estudiando este curso. Bueno, y, um, el modelo de negocio es importante porque yo creo que define también lo que está posible. competencia de la economía. Payas en Pricing es: tienes que pagar por justo lo que utilizas. Como lo hemos creado hace 16 años, esto es la norma. Una vez más, estoy en Black Friday. ¿Por qué pagar por lo que no necesitas? Y podéis ir a más, a más, a más. Por ejemplo, estaba, estaba utilizando el ejemplo de, de, de Uber uh, antes. Sencillamente hay modelos de negocio de empresas que usáis a diario o de vez en cuando, que sencillamente no podrían existir sin el cloud. Cojamos un ejemplo. Pensar las billones de coordenadas que hay en un Uber para saber dónde está, su, dónde está el coche en tiempo real en el mundo entero esto con tiempos de antes, tenías, tenías una base de datos de hecho, ni siquiera no sé si se podría hacer, lo que sí os puedo asegurar que es que hubiese costado exactamente 10 empresas, es decir que el modelo de negocio de Google no podría existir um, etc. no sé si hay preguntas sobre este tema pero eso es la seguridad de la presentación. Eso es lo que es el cloud computing, eso es lo que no es. Lo que no corresponde a lo que hemos visto antes, no es la razón. Si alguien dice, sí, pero es que tengo un servidor ahí, no. No es la razón. Ahora vamos por lo más divertido. Lo más sabiendo um, Podríamos hablar de muchas cosas, pero nosotros tenemos una cultura en un especial en Amazon. No nos gusta mucho, lo hago con mucho placer, pero no nos gusta mucho hablar de nosotros. Nos gusta hablar de nuestros clientes, incluso mejor, nos gusta que nuestros clientes hablen con nosotros. He elegido aquí unos, uh, unos logotipos, unas compañías, uh, no sé, creo que hay para todos los gustos. Si hay gente que le gusta uh, House of Dragons, de OHP, aquí, si hay jugones uh, online o, o en la sala de electrónica, de Ubisoft, de audiojuegos, de Nintendo, etcétera, etcétera, Samsung, Toshiba. Veis que no hay límite en tema didáctico de industria, todo el mundo utiliza el cloud. Um, los mayores bancos del mundo de Bakia Capital, uh, una de las top, uh, de las mejores, uh, los mejores bancos en América, de los mayores en tamaño, significa muchísima infraestructura, enteramente uno de los primeros en ir directamente 100% al cloud, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. No hay límites en lo que se pueda hacer con el cloud. Ahora mismo, si hemos visto lo que es el cloud, tenemos que ver un poquito um, cuáles podrían ser los beneficios de, de la tecnología en sí. La agilidad son dos temas. Yo creo que vamos a hablar de agilidad. Más o menos podríamos decir que la elasticidad que he comentado sobre Black Friday, uh, pero que podría ser otro tema, en agilidad, um, o, o otro tema uh, en Europa también, forma parte de esto. Esto es más bien elasticidad. Agilidad es lo que permite el cloud. Me voy a parar un momento sobre este concepto. Ahora mismo, estoy encantado de poder veros porque veo puede que futuros y futuras emprendedores y emprendedoras que quieran montar su negocio o que quieran ir a compañías grandes o pequeñas e innovar. El cloud es lo que ha permitido esto. Hemos utilizado el ejemplo de Uber, pero con los logotipos que hemos visto antes podéis ver que así cualquier empresa sabe esto. ¿Qué significa agilidad en este ámbito? Significa que alguien gente brillante como vosotros llegaba a la empresa y decía, tengo una idea. Vale, muy bien, pero no tenemos espacio para hacerlo. Lo que vamos a hacer es pedir unos servidores, esperar tres meses, comprarlos, y funciona o no funciona, da igual, tenemos que pagar. Primero, tu idea tres meses después puede que no sea la mejor idea. Segundo, pagar al 100% para algo que a lo mejor costaba unos dólares, puede que tampoco sea la mejor idea. Eso es el tema de la agilidad. La agilidad es cómo transformar las empresas y poder hacer realidad y acortar el tiempo entre de la decisión, la prueba y demostrar el valor y llevar a cabo la realización. Muchos de los ejemplos que hemos utilizado antes, la dona, forman parte de, de esto. Um, vamos a hablar de oferta en general de innovación. Como hemos creado sobre una carrera de 16 años, Hemos empezado, tenemos sencillamente, sin hablar de tecnología, no os vaya a aburrir, tenemos sencillamente la oferta más amplia y más profunda. Es decir, que yo todos los días mi trabajo es encontrar algo que no pueda hacer. Y es apasionante. Es llegar a una empresa y decir, rétame, dime algo que no puedo hacer. No digo que podemos hacer todo, digo que lo que yo mismo a diario um, es intentar algo que va a bloquear nuestros genios técnicos. y decir, ah, eso no lo sabemos hacer. Espérate, igual. Dentro de unos meses podemos, porque estamos innovando todos los días. Pero esto es sencillamente la, la, la definición de amplitud y o sea, profundidad. ¿Eso, ¿Qué es lo que permite? Permite innovar a, a gran tamaño, a gran velocidad. Y algunos de los ejemplos que hemos dado antes están, están para eso. Quiero enseñaros, y espero que son funcione para los que estén online, algunos de los clientes que están con nosotros y... El tema de la escudería Ferrari nos gusta muchísimo, pues de poco en un vídeo con una persona que a mí me gusta personalmente, desde que me visto uh, totalmente la serie de Netflix sobre la Fórmula 1, creo que la ve, Estoy enganchadísimo. Los mm. cambios de Italia el fútbol. Since I know, it's a lot of passion, and it's a global passion, it's not only Ferrari. When we are traveling and racing in the world, you can see that the grandstands are always full of red. It's really a red passion, and I think passion is part of our hashtag SRF Ferrari. Ferrari has been part of the 1 since the we are the most winning the team. I think that for us, it's not only a matter of participation, but it's a matter to compete for the best. For us, AWS is not a sponsor, but it's a significant technical function. AWS will help us certainly on the AI uh, based tools. I think it's a matter of data analysis. And when we look at the F1 and the world we are competing, there are a lot of data coming from the tunnel, coming from the simulators, and then from the racetrack. And what's coming the most is trying to correlate all of them, correlate the behavior of the current track to our tools, which are in the tunnel and the simulator. So here it's really trying to get data from the different sources and to bring them all together. I joined Ferrari in 1995 and when I started, certainly the data analytics were not a key element of phenomena. When I was really young, programming the cars, I remember the year of Michael Schumacher, were programming the car with a floppy disk. Now the number of data have increased and the necessity of data analytics is certainly increased and today the, the car are so complex. AWS has helped us a lot in developing the 2022 car, so because you need to manage a lot of data, you need to right try to integrate them all together. We need to understand the physical phenomena. And I think that's the way that with AI tools and really data management, AWS has helped us. If you look at the future and the future of our partnership, no doubt that the AI tools on the cloud are the pillars of the collaboration, and that's exciting. En F1, you can never be self nos so you the best challenge is the next challenge, and as I said, so I said the best card will be the next one. Muchas gracias. Espero que os haya gustado, pero yo personalmente no podía hacer esta presentación sin que Patilla esté presente aquí. Uh, es una persona muy involucrada en el trabajo de con AWS Es uno de los millones de, campos de clientes que tenemos en el mundo, probablemente es muy especial pensar en lo que es la fórmula Millones de datos, como lo ha descrito el tiempo real, para primero uh, el performance de, del coche en sí, diseñar el futuro coche, uh, analizar, pero también poder entretener a, al usuario en tiempo real hay un tema muy importante en el tema del deporte. Pensar en verticales, antes había un de verticales, pensar en, en, en deporte. El deporte es especial. Mañana puede que estéis trabajando en un club de fútbol, sin pensar en un club general. Sé que hay representación de varios países <risa> um, Pero todo esto es pasión, pero la pasión se lleva cuando se puede enganchar y ahora mismo lo que vemos en el mundo entero... Cada deporte, cada país, se engancha a través de los datos. Uno de los ejemplos, puede que algunos estén enganchados, más enganchados enganchadas, sea en el fantasy. Fantes muchos datos para decir lo que pasa en el mundo real del deporte, me impacta a mí y puedo jugar con mis amigos. Si um, el tema del, del, de la data está revolucionando uh, absolutamente todo el deporte, sobre todo el, cómo los usuarios responden y... Están realmente utilizando este deporte, mirando este deporte, eh, el tema de la Fórmula 1, eh, porque trabajamos tanto con la Fórmula 1 y con la escudería Ferrari, con mucho placer. Y nos decían, como el documental de Netflix, que también está. Eh, Netflix también es cliente de la Fórmula 1. No es por eso. Eh, nos decían que eso ha cambiado el perfil del fan de Fórmula 1. Al final, el business de la Fórmula 1 es para unos ganar, para otros es hacer que las carreras sean entretenidas, uh, atraer fans, retener fans, eso es marketing digital, eso lo a través de tecnología, a través de una serie de televisión que está basado en el cloud, a través del uso de datos que está hecho en el cloud. A través de. La innovación lo vamos a pasar con la experiencia a través de los 16 años que llevamos haciendo esto. Había que tener un poquito de datos porque puede que me... lo hago porque si no sé que vaya a tener a pregunta después. Pero no sois los únicos. Lo mejor no es escucharme. Lo mejor es escanear esto o leer el, el link que viene con esto. Se tarda unos no sé, 5 o 10 minutos en leer todo, en entender todo. Mucho mejor explicado que yo sobre el cloud computing. Es un pelín más técnico, pero os voy a explicar quiénes somos nosotros y estoy muy orgulloso porque estamos todos aquí arriba a la, la derecha y quiénes son los demás. Es importante, si queréis, a ver, no puedo hablaros de la competencia porque no los conozco igual, ya es yeah, complejo entender todo lo que hace Amazon Web Services, pero entender que toda la industria está aquí y siempre para mí en una industria lo mejor es um, leer qué dicen los expertos, sobre todo uh, si los expertos son independientes. Gartner lleva 11 años estudiando el cloud uh, y llevamos siendo líderes uh, durante 11 años. El, el punto siguiente: uh, yo creo que es importante entender el por qué las empresas uh, utilizan el cloud, porque hemos hablado de algunas palabras. Si os acordáis, hay logos muy importantes aquí uh, en la zona que vos diste. HSTC, el banco hablaba de la ciudad de de McDonald's, etc. Pues o se ha hablado con voluntad de compañías mundiales. Eso es muy importante porque la definición del tablet es el uso de, o de, de, de recursos IT a la demanda, sí, pero desde cualquier punto, desde a través de Internet. Necesito un servidor ahora mismo desde Bogotá. ¿sí? Necesito un servidor y lo noto desde aquí, en la y eso cambia, cambia las reglas de, por. por ejemplo, hacerlo un poquito más serio, es decir, cómo puedo utilizar si soy una empresa como Volkswagen, que vamos a hablar, um, cómo puedo estar más, más cerca posible a los usuarios, pues de ahí viene el interés de tener las regiones y las zonas de disponibilidad, está presente en casi el mundo entero con nuestros propios data center y nuestra propia red, es decir, que tenemos cables submarinos, que van a través de todo esto. Te es um, permite llegar a escala mundial en escasos minutos. Poder mandar una aplicación y decir, puede que haya un poquito de latencia, puede que haya un poquito de tiempo de respuesta entre yo y Bogotá, me sigue con, con mi idea. Y quizás si me acerque a Bogotá, la respuesta será mejor. Hoy en día, lo sabéis mejor que nosotros, trabajáis en un marketing digital para la mayoría de vosotros y vosotras. Un segundo o milisegundo de latencia es mucha diferencia, pero cuando que la gente se queda con se queda comprando, se queda en la cesta, sigue montando, etc. Esto es, um, es el mismo tema de um, alta disponibilidad, básicamente. Sí, es importante, hablamos de esto. Podríamos, porque vamos a hablar de disponibilidad luego, lo tocamos ahora. Um, alta disponibilidad es decir que no fai, básicamente, en términos sencillos. Um, un ejemplo sencillo podríamos hablar de, uh, también de durabilidad. De uh, y me puede que alguno de vosotros o vosotras me preguntáis por si, sí, pero igual, mis, fich mis ficheros se pierden, mis fotos se pierden, si lo hablamos en tema de, de uno a uno y media empresa. O sea, Cojamos ese ejemplo que me parece muy interesante. El servicio sin hablar, si entra en, en, en temas demasiado tecnológicos, cuando tú pones un fichero en Amazon ¿no es que si pagas una vez. Se replica y tú eres propietario de tus datos. Tú tu eliges dónde están, se pone en Francia, por ejemplo, Está abierto, si no me dicho, madre, me poco en no en este no se preocupe en la región. Lo pones en Francia y Amazon no los toca, no los no. se quedan pero automáticamente eh, se duplica seis veces. Hay seis copias para que no se quiera nunca. En 16 años nunca hemos perdido un fichero de un cliente. ¿no? En 16 años no es tanto vamos a hacer de otra forma los seis veces y tener los, digamos, los, las capacidades de asegurar que se queden significa que tenemos un pin de técnica uh, 11 nueves de durabilidad ¿11, 9 nueves que es, es? 99,999999999 de durabilidad. Es decir, que no hemos perdido nunca nueve fichero y significa en términos matemáticos que hay una probabilidad, creo, sobre 10 millones que lo perdamos. Está ahí. Es el estándar en el sector. Eso es tema de durabilidad, por ejemplo. Es el tipo de cosas que no se podía hacer antes. No podías duplicar, de hecho pagabas mucho más, pagabas realmente 6 veces, y, y no podías mandarlo y duplicarlo en el mundo entero y asegurar que sea así. No me toca mucho este tema, pero lo que sí es importante es obviamente lo que crea mucha demanda para el talento, para hacerlo. Porque las competencias que se necesitan son un pelín distintas a las de antes, pero se aprende. informativos informativo ayer y ahora mañana. Uh, y de hecho están apasionados por esto. Les gusta trabajar con esto, inventar y crear. No podía hacer esto y ahora puedo Y están con locos y de hecho para mí es una de las cosas más felices de mi vida. Gente incluso, no solamente jóvenes uh, como vosotros, sino... Entre un pelín más mayor, como yo, pero blanco, que dice, es espectacular, vuelvo a, en, vuelvo a enamorarme y poder responder al business, al negocio en pocos días, en pocas semanas. ¿Sabes si va a funcionar? No lo sé, pero probamos. Lo lanzamos, funciona, gastas igual cero o unos dólares y te desfunciona. Qué bien. Vamos a ver. Si no, lo cierras, se apaga y ya no hay ni compromiso ni contrato Uh, un ejemplo de, de esto, que uh, quería enseñar, es McDonald's. Lo utilicé a Postar, eso esperaba que alguien se lo dijera antes. Es uh, un ejemplo muy sencillo, sin técnica. Uh, McDonald's ha podido, en temas de uh, meses, yo diría casi semanas, porque cuatro meses de idea a realización es muy poco tiempo en el tema empresarial. Ha podido hacer uh, lo que es home delivery, mandar right? uh, McDonald's uh, a uh, Uh, pero básicamente con un tema de elasticidad, como decía antes, y fiabilidad, como decía antes, para el tema de y durabilidad, a más de un millón de pedidos por hora. La escala de lo que se puede hacer es tremenda, pero además cuando añades el tema tiempo del tema de la idea a realizar y coger pedidos, es bastante impresionante. Enhorabuena, um, lo he dejado para el final. Um, yo creo que es importante también entender de que um, lo hacemos a tal escala que desde hace 16 años hemos tenido um, ahorros. Cada vez que tenemos un ahorro porque hacemos más, hacemos mejor, mejoramos chips, de mantenimiento, etc., devolvemos estos ahorros al usuario final, sin que pida nada, captura en el siguiente, paso ¿Cómo os lo puedo decir? Porque yo creo que la última vez que lo mire, en 16 años hemos bajado 107 veces los precios. ¿Qué significa concretamente? Significa que yo aquí hago, e incluso hay um, estudios de expertos externos a, a Amazon, que lo estudian y dicen, vale, yo tengo esto, de la vida de antes, Cuánto me va a costar solamente llevarlo a Amazon? coste por coste. Mantener, sin transformar, etcétera. Solamente poner lo mismo en general, de media, lo que han estudiado la gente de IDF, expertos IDF, expertos externos, menos 31 Hacer todo lo que os he dicho antes, a menor coste, no está bien. Eso es solamente el principio, sin entrar en mucho detalle tecnológico, eh, eso es solamente hacer lo mismo que antes en el mundo de ahora, en, el, en la nube, en, en el cloud. Realmente el cloud es más complejo que esto, porque antes decías, pues necesito el servidor esto, y es el mismo servidor. Vamos a coger un pequeño ejemplo, un pequeño técnico. A lo mejor lo que usabas no era un servidor, necesitabas que este servidor haga una función al día, pero antes tenías que comprar un servidor para igual podía hacer cosas, pero estaba este, en este caso, estaba dedicado a esto, y ocurre muchas veces este. muchas veces una aplicación costaba 10.000 dólares la aplicación sobre un tema súper sencillo mandar un dato de un punto A a un punto B pues ahora mismo, si entramos en la tienda de lo que es, se no ¿no? ha hablado antes de, poco igual y lo pongo de la misma forma en la nube si lo transformo y lo hago de una forma un poquito más eh, moderna Voy a utilizar segunda palabra, un tiempo complejo, serverless computing. Computing sin servidor. Siempre hay un servidor, pero la, la realidad es que no os ocupáis del servidor. Escribís una, una línea de código que dice: lanza esto y luego apago En formas muy poco técnicas. Estás pagando por segundos, ni siquiera un día, ni siquiera tres años. Y en general, lo que es lo que se paga un servidor: tres, cinco años. Tengo un ejemplo muy claro de una compañía en Francia donde le costaba esta misma aplicación 10.000 euros. La transformó, necesita un pelín de trabajo. La transformó, esta misma aplicación costaba 2 no euros. Eso es el poder real del CIA Computing. A nosotros ni siquiera nos interesa que digan, lo pongo igual, lo pongo aquí, nos 30%, en mi trabajo a diario. Día. Es decir, este por aquí, que aquí es donde. Viene interesante porque es donde vas a poder transformar vas a poder más de brisa en general lo que hacen las empresas no es ahorrar este coste dicen ese 90% que me ahorro lo devuelvo al marketing digital o lo vuelvo a ni más de para innovar de verdad para ganar ventaja competitiva un ejemplo de esto que a mí me encanta um, y no soy de los de coches Um, es lo que hacemos con Volkswagen. Si conocéis un poquito la industria automóvil, es una industria que lleva ya muchísimo tiempo, es decir, que conoce de bien su negocio y dicen que eso lo no vamos a hacer así. Y las uh, las factorías las vamos a construir de esta forma. Y son muy buenos en esto, Volkswagen y los demás. Um, y cada año, desde hace décadas, se pelean para ganar un punto de productividad. Porque un punto de productividad sobre millones de coches son millones de euros, seguramente. Vinieron nada más un buen servicio, ¿sí? sí, pero vale, me gusta la historia que cuentas, pero tú. Y empezamos a trabajar con ellos y sobre un tema donde la vida real de cualquier consultor, no solamente los Volkswagen, se pelea por pequeños aumentos de productividad. Eso es el resultado de lo que estamos haciendo. Lo que eso estoy descri describiendo es para nosotros. El mayor programa de uh, Internet of Things, del Internet de las cosas si lo bien, en el mundo. Llevamos tres años y medio en un programa total de cinco. Uh, pero estamos trabajando en reducir el coste primero del 30%, pero mejorar la productividad del 30%. Pensar que ellos pelean siempre por 1% y de repente nosotros peleamos por 30%. ¿Por qué? Por el... Una de las cosas que vamos a contar antes, que es un buen momento para, para ir más allá, el poder de los datos tienen, si me acuerdo bien, 100, 125 factorías en el mundo. Hay que conectar todo, hay que medir todo. Cuando lo conoces todo, ¿qué es lo que te gustaría saber? Esta máquina que hace vibración y que en un momento dado se para. Y no lo sabe, y de repente se para, y se para toda la cadena. Pues también es. Si tú pones algo un poquito especial, aquí un sensor, y recoges estos datos y dices, uy, esto dentro de 60 días, 90 días va a fallar. Comprando otra máquina, la cambian unos días antes de que la previsión esté a fallar, la cadena sigue, has ahorrado esto dinero. has es multiplicado por miles de ejemplos. Al tamaño de un Volkswagen es espectacular. He tocado un poquito el tema datos, lo hemos tocado con, uh, con Ferrari, lo hemos tocado claramente con, con Volkswagen, con estas fábricas, pero también podríamos hablar de el del del coche, para conocer mejor el consumidor y, y satisfacerlo mejor. El tema datos uh, son los tres temas, uno de los tres temas que os quiero, que os quiero contar. El tema datos, porque seguramente hayáis escuchado o habéis visto en algún libro, alguien inteligente, mucho más inteligente que yo, ha dicho, Data is the new world. El dato es, es el nuevo petróleo. Además, ahora mismo es muy mal tema para el cantar de petróleo. Pero, hagámoslo. Es importante porque, os pues voy a coger un ejemplo. Uh, sois los ejecutivos de una empresa y mañana es muy probable que trabajéis en una empresa, digamos, de más de un billón de, de ¿no? personas. Eso es lo que llamaríamos un um, fortune managed. ¿okay? ¿Conocéis el fortune 100, Si ¿sí le bajas un producto de fortune para de euros de, de El tema del dato es importante porque todas las empresas que vemos, en la mayoría de las empresas no están en el Cloud, ¿no? están aún en el mundo de ellos, o parcialmente en el Pues lo que se dice de, de estas empresas es que el problema de los datos, el tema de los datos es importante, está en sí. Está aquí el tema um, del ERP, uh, del, del Enterprise Resource. Uh, Está el tema del CRM, seguramente os hable incluso en el show. que también es que um, Todos estos datos están en silo y no hablan entre sí. El tema del, de la máquina de Volkswagen es un buen ejemplo. Cada uno está aquí, pero no hablan entre sí. ¿Por qué os hablo de un Fortune 1000? Porque hay estudios externos que lo han estudiado de forma muy clara y dicen, si solamente eres capaz de... Digamos, excavar, exponer 10% de los datos de un Fortune 1000 son 60 millones de euros de margen adicional. Eso es mucho dinero para alguien que hace un millón, 65 millones de márgenes. Mira lo que hace una compañía que tenga en de un millón, 65 millones de imagen de más de TV, es muchísimo dinero. Adelante. Una consulta sobre esto. Sí. Eh, Entendiendo el margen, que es considerablemente a veces malo, que no se ahorra y, y que no puede traer empresas, ¿cuál es la complejidad real de transicionar del mundo actual donde vienen esas empresas y pasarlos a hacer a a web services? Wow, larga pregunta, la pregunta. Excelente pregunta. Y enhorabuena, por ser el primero. <risa> um, la pregunta es, ¿cuál es la complejidad de ir? Yo te diría que no es tan complejo, que primero lo he hecho yo. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué lo digo? Porque vengo del mismo universo, del universo que venimos nosotros. Lo digo en serio. Hace cuatro años no tenía ni idea de esto. Um, es decir, que se puede aprender. Pero aún así no soy el que lo hace. Soy el que lo entiende y que puede evangelizar a las cosas. Entonces, ¿cómo es complicado de hacerlo? Primero, tenemos una experiencia tremenda de ayuda. Alguien viene y nos dice, ¡Uy, todo esto! Y cuando alguien viene, dice, ¡Sí, pero es que ya estamos con BDV, Juan con bueno, etcétera, etcétera. entonces ya hay prácticas que hemos, que hemos entendido igual, incluso ni siquiera necesitas a la, los demás eh, compañías de coches sino incluso lo que ha hecho Netflix, no sé, yo. Netflix es, un buen ejemplo, es una compañía eh, que nos ha empujado desde el principio a hacer lo que se son, son pioneros que han dicho eso es como se tiene que hacer, nos han recado. Mira, esos que hacemos han empujado a ayudar. Entonces, toda esta experiencia de los Netflix, Airbnb, Uber, McDonald's, se queda con nosotros, porque nosotros aprendemos y decimos, mmm, de esto veo patterns, veo comportamientos similares. Entonces decimos, veo de un pattern. El primero es coger del mundo anterior al mundo de antes, se llama técnicamente List of de lo que hay y lo pongo en el clave. Esto es la, la realidad, es que no es tan complicado. Uh, y luego ir transicionando diciendo, me quiero hasta el 90 lo que en menos del 90% que he visto antes, eso es un porque ahí tienes que hacer más código. Pero realmente levantar y poner listo no tiene tanta complejidad. Tiene trabajo, pero para eso nos apoyamos sobre una red de partners mundiales. Como veis todos, voy a intentar de no entrar a con nadie porque hay muchos nombres. Los dos ya todos hacen uh, cloud, Accenture, uh, all the same, simple. El, el, el también este tipo de empresas nuestros partners también un de los uh, price consultorados a difer diferentes niveles estratégico técnico etcétera ayudan a las empresas y les guían eso es un tema importante que me permite muchas gracias la pregunta me permite a precisar algo estamos ya muy ocupados en hacer que esto funcione a la escala que os doy y explicar a los clientes los beneficios que tienen y realizamos muy poco del cambio ex. Porque es casi otro trabajo, es el tema de integración, es el tema de desarrollo de una nueva aplicación. Ya, ya hay millones de gente que lo sabe hacer bien. Les ayudamos a entrenarse, a aprender y llevar. Es decir, que técnicamente, cuando te digo que nosotros hacemos 80 millones de, de dólares al año, creciendo un 33%, realmente ellos hacen mucho más porque dan el servicio, o sea, están en el consejo y luego dicen había que estudiarlo de esta forma. Y luego había que hacerlo de esta forma para que no sea arriesgado. Y eso es como vamos a hacer el corte: o sea, todo el plan, todo el proyecto, como veis en vuestros estudios. Y eso es realmente mucho más ya que los 800. Ellos son muy buenos en estos. Invertimos eh, billones en la formación de la gente. En escuelas, eh, en empresas en sí. Hay empresas que sí. invierten en la formación de forma muy activa. Pero no tengo un ejemplo ahora mismo en mi no sé por qué me viene una empresa francesa. Uh, Veolia. Uh, Veolia ha formado 4.000 personas al cloud. 4.000 ingenieros. Por se trata de escuela, se trata de transformación, se trata de quiero cambiar el corazón de la bestia, quiero acortar el tiempo de la innovación para empezar. Hay que entenderlo desde arriba. Si no hay ejecutivos que lo entiendan, no hay transformación. Pero una vez que la decisión está tomada, como en muchos casos en las empresas, luego están encantados y van Espero haber respondido a Sí, sí. ¿Alguna más? No puede haber solo su... eh, un... Sí, por supuesto. Bueno, más que todo hay ¿Okay. transferencias. Anteriormente habló sobre los beneficios. Sí. Y habló un poco de la competencia. sí Pero viendo la otra cara de, de, de, de la moneda, los beneficios, como ven, no menciona esto de los ataques que puedan porque una, una, es eh, una cantidad de datos de muchas compañías y, y la verdad pasa es que, bueno, puedo tener aquí Microsoft, Google, puedo tener otras, y bueno, tengo varias opciones, pero no que me da más protección ¿Cómo entiendes a esa parte? Okay. Lo espectacular es que tengo un espía en la sala, porque ya he visto el resto de la presentación, porque justo lo que vamos a hablar en un minuto es seguridad. Quiero responder, pero voy a responder en dos minutos, porque el tema de la seguridad, nosotros tenemos unos, unos temas claves y siempre decimos uh, security is job zero. No hay business, y lo puedes imaginar, no hay business, ni 80, ni 1, ni 0,1, si no hay seguridad. Entonces lo voy, a tratar, lo voy a tratar en profundidad, por eso es uno de los tres temas que quiero tratar, pero es clave que entendéis que si no hay seguridad, no hay business. Uh, si hubiese un fallo importante, y voy a responder, Ransomware, cripto, etc. es un tema en sí. Acabo con los datos y te respondo. Pero el tema absolutamente clave, incluso lo podría haber puesto al primero de todo, que es lo que suele mostrar. Sigo con el dato y te respondo. Para acabar con el tema de los datos, um, como estábamos diciendo, te excavas, quitas las barreras. De un 10% de los datos de Fortune 1000 de, de una compañía de un billón de euros, 65 millones de dólares uh, de margen. Pero realmente, os pues quería mostrar un poquito para qué sirven los datos, porque vos pues, decís, Volkswagen no entienden, y los demás. Pero bueno, no entiendo. pero a ver, a lo mejor son dos coches, no. Uh, hay que transformar la, la experiencia del consumidor. Por ejemplo, antes estaba hablando de un banco, uno de los mayores bancos del mundo, a mí el tamaño importa. hacer si capital One, un banco muy, muy importante, es uno de los primeros eh, CIOs del mundo, eh, Chief Information Officer, que dijo, vale, para todo el mundo, Blanc lo estudió, sobre todo la seguridad, ¿no? vamos, vamos a recordar, ¿no? porque mi negocio es el tema de, de la banca. Es el tema de gestionar créditos, pagos, etc. Mi tema no es enchufar servidores. No Yo entendí y dijo: Eso que lo haga, ¿tú? y que mi gente sea muy buena en hacerlo bien. Pero realmente lo que hizo también es decir: Me cuesta mucho el tema del contact center. Me cuesta mucho el tema de responder a email, chat, social media, <risa> uh, teléfono. Mucho, mucho, mucho, dijo: Vamos a transformar la experiencia del consumidor. Podría ser a ah, través de un app, pero en este caso quiero hablar del, del tema de, del contact center. Eh, tenemos una oferta de contact center porque realmente yo vengo del mundo del retail. Yo he hecho, como decía, la calle cuatro años seguidos Es que súper duro. Eh, pero lo que es interesante es que, sí, pero es que cada vez que hay un pedido, a veces hay algún porcentaje que no, lleva, que no es la talla, que, no sé, que, que ha llegado roto, que me la ha robado el vestido, yo qué sé. Y esos son gente que se queja. Y, uh, y podría ser lo mismo del banco. Para nosotros, para Amazon, hicimos nuestro, miramos lo que había en el mundo de antes. Ah, hay que comprar servidores, y tal, no sé qué, y al final llegamos al mismo problema. Cuando hay la escala, tengo que pagar por el nivel alto, y toda este, esta zona en medio se queda perdida. Dijimos, y, ¿y por qué? Y empezamos a crear nuestra propia oferta de contacto. Para nosotros, no estaba, no estaba pública Eh... Um, lo hicimos para nosotros y es importante entender que, por ejemplo, un Prime Day, ¿sabéis que también hemos inventado el Prime Day ahora es que está espectacular? Uh, Prime Day, sí. Um, es que de hecho creo que vuelve a abrirme. Uh, soy consumidor, como los demás. Uh, es un pico tremendo una vez más, pero dijimos, ¿cómo podemos cambiar este tema sabiendo que de repente hay... En Amazon, en Europa, por no decir una no compañía, son ciertos países solo, son 70.000 agentes en, en, en pico. Y cuando estamos en Europa, 70.000 agentes que están respondiendo a emails, teléfonos, etc. Preguntar a los que conocen Contact Center: 70.000 a la vez. Es un número. No sé si hay mayor, puede que haya, pero es un número. <ríe> No, no, eso lo, lo, no, no, es, es gente nuestra y, lo, y, y hemos creado nuestra tecnología. Una vez que hemos creado esta tecnología, algunas empresas nos dijeron: De cá, de si funciona para ti, funciona para nosotros. No lo pensamos antes y lo creamos. Y en 2017, hace relativamente poco, dijimos: Lo vamos a lanzar, se llama Amazon Connect. Entonces, en cinco minutos lanzas un auténtico centro de con un número de teléfono de ciertas en haciendo clic, clic, clic, clic, se ¿Sí? va a entrar. Buenas sí. maestras, evidentemente a los displayers no es más fácil, ¿no? Pero una, una opinion, bueno, que sea más pequeña, no lo tiene. Amazon lo apoya en entender estas barreras de próximo journey, ¿en dónde nos podemos meter? ¿O la, o la empresa le tiene que tener un plan de acción que sea ¿sí? simplemente ¿Sí? ¿Sí? sí, una excelente pregunta, sí. Eh... Si lo digo de otra forma, se podría decir, ¿es el cloud para todos? Eh, voy a intentar responder a esto. Primero, el cloud es para todos porque es lo que vemos. Te voy a decir, eh, eh, como trabajo en Francia, como más números en Francia, pero aquí 10, 10 años, tiene que ser algo parecido. Eh, me voy a guiar por la bolsa, ¿vale? Que siempre te permite Ibex. enfocar. Sí, efectivamente, IBEX es el CAC 40 empresas. El, um, el 80% del, del cap claro, de las mayores empresas francesas, utilizan el de Luego ha llegado más, más pronto, uh, más, más, más tarde, el Next40, uh, lo que se llama uh, Unicornios. ¿vale? Uh, el 70% de los unicornios del Next40 utilizan el delivery. La gran mayoría de las startups, por recordar, o sea, ni siquiera me paso por las, ¿no? las gran mayoría de las startups funcionan en el Bolivia Y quiero pararme aquí, porque me das una gran oportunidad. Puede que algunos puede que alguno de vosotros y vosotras queráis montar vuestra empresa. Ahí es el tema Antes las empresas tenían un dominio, un monopolio, una mano, sobre un mercado. Ahora mismo, y conocéis miles de historias así. De un pie en un garaje. Que se ha inventado. Una de estas empresas es ¿sí? Amazon Un poco en su Y hay muchas más. ¿Por qué? Porque la velocidad que he hecho. ¿Cómo se crea una cuenta de Amazon Web Services? ¿Cómo empieza? incluso una empresa muy gorda como Bank Inter, que es aquí cliente de Amazon Web Services? Con una tarjeta de crédito y tiene un me... Lo mismo para una startup que un gran grupo. Luego tenemos mejores procesos que pagar con tarjeta de crédito, vale. No estoy diciendo que Netflix tenga la, la American Express más gorda de mí. Pero uh, el customer journey empieza de la misma forma. ¿Por qué? Porque al principio para nosotros somos creadores. Eso es el, el ADN, es, es la motivación real de Amazon, de dejar las mejores herramientas en las manos de los creadores y que nos deseamos más realmente posible." Sí. Y entonces las startups, si los cogen las startups, se los corren enseguida porque las son las que más son... Más necesidad y más velocidad tienen es importante y te respondo de, de esta forma porque porque las startups de antes como decía os dije el ejemplo cuando las startups de, de, de antes tenían que decir tengo una super idea y empezaron a decir tengo que levantar dinero sería serie o no o dinero de amigos o el mío o lo que sea no el mío sí. uh, y, y levantaba x lo primero que hacía antes era comprar servidores, inmovilizar el cash y luego decir, ah, ya, ya pues estoy empezar a trabajar ahora mismo con un título. Eso es la definición de la discusión. Para mí es cómo puedo desbancar uh, a alguna compañía es con esa velocidad. ¿Por qué te respondo aquí? Porque cuando entiendes que un tío en un garaje puede hacerlo, cualquier empresario puede hacerlo. La cuestión es el talento, Se ha hablado de, de competencias, eso es claro, hay una batalla brutal. Uh, en empresas nosotros contratamos muchísima gente, ¿no? pero lo más importante son los partners, por ejemplo, que ayudan a hacer esas cosas. Y, y hay una falta de uh, millones de, de, de, de ingenieros, de gente que sepa código, no solamente uh, data engineer, data, analyst, data scientist, por scientist, donde están haciendo la Uh, hace falta muchísimo. Entonces, pues hay que invertir en todo esto y nosotros llevamos nuestra nuestra ahí. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, no voy a responder por todo, no tengo la experiencia de un es como que puedo club de club de club una es una un club es que la, la de club de club de club de de que de club que de de Lleva un tiempo. Puedo decir que lo que veo en, en mis compañeros que trabajan con pymes, uh, la velocidad de la decisión de arriba es mucho más rápida. Porque entienden que cuando lo han entendido, la ventaja competitiva es la clave. No es un tema de servidor y lo pongo aquí. Hay un peligro de tema de seguridad porque quieren aumentar el tema de la seguridad y lo vamos a cubrir ahora. El tema de ventaja competitiva: ¿por qué eres técnico? ¿Por qué eres una pymes? ¿Por qué eres más ágil no cuando entienden que hay una relación íntima entre cloud y agilidad, vale. y luego ponemos los ¿Qué Entonces hablamos de la customer experience, aquí hablamos de un, gran, de un gran grupo, pero el otro día, por ejemplo, no puedo citar el cliente, el cliente no es público. Todas las referencias que utilizo son clientes que dicen, sí, si soy cliente de Amazon, de servicios. Um, el otro día estaba en, en una empresa, de hecho en un club de fútbol pequeño ¿eh? sí. uh, vale. y, tenía, no, y decía, uh, y decía uh, necesito un tacheta y tengo esto que el mundo de antes pero esto para todos los días. y decimos y sí, mientras estamos hablando decimos click y ya está, está en vez de hablar pensar estudiar está bien. Está bien. Está bien. Está bien. y analizar esta lista ¿quieres escucharlo? está Luego hay que industrializar, hay que asegurar, hay que hacer que la llamada llegue a X, no sé qué, pero lanzamos un de contacto en el tiempo de habla. <risa> Transformar la experiencia del consumidor también voy a ir más allá. Hemos hablado del dato, dato también es inteligencia artificial, eh, tema central. Eh, el tema de inteligencia artificial por ejemplo, poco... A millones de llamadas cuando yo voy a utilizar Amazon, uh, podría ser el banco, voy a utilizar el banco, ¿no? Pues no Llama, pero antes no podías saber por qué llamar, ni qué se estaba diciendo. No tiempo real. Si tienes 90.000 personas que responden al teléfono, no puedes ver entre, entre en millones de datos que se generan, porque realmente, como mucho antes, algunos quizás podían almacenar uh, la voz. Así, así solo no. ahora, salvo que tengas otras 90.000 personas que escuchen, anoten, digan lo que es, no se para nada. Ahora mismo, lo que puedes hacer, gracias a ti, es coges la llamada, porque es, es todo a través del sistema que habla, ¿no? pero también añades una, una pequeña, un bloque, ¿sí? una habilidad de inteligencia artificial, y dices, hey, me puedes traducir, o sea, no traducir, puedes cogerla y transformarla en texto. Eso es inteligencia artificial, así es sencillo una vez que es texto, entonces se puede analizar y esa misma inteligencia artificial puede escoger clientes en temas de marketing digital ¿cuál es el tema que les bloquea? ¿por qué me llaman? el 50% me llaman para cerrar cuenta, o abrir cuenta o abrir un préstamo y nunca llega cuando llega el dato bruto a un dato analizable ya llega la página entonces los, la gente de marketing dice, uy, aquí pasa algo ¿Qué puedo inventar para que mi consumidor esté más satisfecho? Y aquí tienes Un ejemplo muy técnico. Podría decirlo con la misma forma técnica, estas, estas ideas funcionan ya. Son cosas que yo trabajo a diario Podría ir mucho más allá, pues no es un ejemplo sencillo. Um, business operations podría ser lo que hemos hablado de, de Volkswagen. Mejorar la productividad uh, a través de datos, conectar uh, tu, uh, tu factoría la uh, industria en general. Se habla mucho del tema, no lo voy a tratar hoy, pero industria 4.0, tema clave. Um, tengo otro vídeo que os quiero enseñar ahora mismo sobre el Venom Faster Decision Day. Y tenía uno sobre el fútbol que tenía que hacer cosas de chicos de estos Pero hay uno de Bundesliga que está muy bien. Pero he querido enseñar uno de NFL, simplemente porque el, el video me parece más importante, lo es el fútbol americano. Seguramente te puede que nadie lo olvide, pero entendéis que es el deporte. Veo que hay falso. ¿ah? As time right first, Nick Foles was about to complete one of the most improbable plays of the game. With each tick of the clock, AI from Amazon Web Services processed thousands of data points to generate real-time insights. Había tantas cosas que decir sobre, sobre este vídeo. Lo que intenta explicar es decir, primero analizamos, hay que analizar todo, así que hay que coger el dato. Se explica cómo... Un pase, una probabilidad del 19%, cambio totalmente el partido, es decir, poca probabilidad, 19%. Igual habría mejor cansate de hacer, pero este se ha pegado al partido. ¿Qué significa? Significa que hay que utilizar las cámaras y las cámaras son vídeos, transformas este vídeo a un análisis de datos y una vez que tienes este dato lo analizas, dices, probabilidad, posición de los jugadores, uh, analizar millones de partidos de antes, un 19%. ¿Por qué es importante? En el mismo instante... Al fan le encanta, no solamente está contento, ha marcado su equipo, pero diciendo, wow, ha marcado con solamente un 19%, se excita, no? porque es lo que existe, es lo que se vive a diario. Pero ponte en, el, en, en los zapatos del coach, y de hecho de los coaches, de los entrenadores, oye, hemos hecho esto, pero mira, si hubieses hecho esto el mismo análisis, te lo vuelve a jugar diciendo, este era el pase del 60% y los jugadores aprenden. Hoy mismo, todo el deporte se hace así. Cojo otro ejemplo, porque eso es como que uh, uno de los ejemplos que me gusta es la Bundesliga, la Liga Alemana de fútbol, si no me enfado con nadie, que se sabe, de fútbol sudamericano, español, nada de Madrid, Barcelona, nada. Um, Bundesliga, Liga Alemana. Uh, la Liga Alemana dijo lo mismo, quiero hacer mejor engagement, uh, quiero... Estar con el mejor contacto con, con mis fans, porque de hecho hay temas en el fútbol que enseñan que el tema de Netflix con el fórmula 1, ha, de hecho ha cambiado el tema de cómo se consume la fórmula 1, pero en el tema del fútbol, de hecho estaba mirando un artículo de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid hace dos días, diciendo que uno de los problemas mayores del fútbol es que los jóvenes ya no porque no quieren consumir igual, y todos los clubs del fútbol, Trabajan de esta forma como cómo podemos cambiar la percepción del fútbol. El ejemplo de la investigación Tienen cuatro cámaras, 4K, en cada partido. Es decir, que tienen unos ángulos tremendos. Sin entrar en, en detalle, lo que permite es... vale Hoy en día, todo el mundo del fútbol sabe decir uh, pase, gol, velocidad... Eso es sencillo. Vamos un más allá. Con cuatro ángulos y cuatro cámaras, 4K, lo que puedes decir es intentar definir ¿Qué pasa cuando hay presión? Parece un tema sencillo, pero es extremadamente complejo en temas de machine learning. Um, lo que te permite es decir, ¿qué pasa cuando este jugador tiene dos tíos que le presionan, y tres, y cuatro? Y cuando está a X metros o no, ¿cómo responde? Eso es la el performance real del jugador. No es que una marca no sé qué. Eso lo sabemos hacer todos muy bien. El tema es, ¿cómo puedo saber... ¿Qué pasa cuando hay presión? ¿Qué pasa cuando hay presión sobre el que tiene el balón? ¿Qué pasa cuando hay presión sobre los demás? El que se desmarca para ayudar y que tiene presión es un buen jugador. El tema del dato está cambiando la experiencia del jugador uh, Innovación, yo creo que esto se da muchísimo ejemplo para estar con, con el tiempo, pero innovación yo creo que la foto es de, de Alexa porque es uno de los temas. Sí, igual quiero en, en, enseñar porque hemos, hemos hablado mucho antes. Um, quiero, antes de que me la preguntéis, um, el cloud también es fallar. Y de hecho la innovación, la definición de la innovación, que es muy importante para nosotros, es hay que fallar, no se gana siempre. Si no, no es innovación. Si sabes que la vas a clavar, no es innovación. Si sabes que hay que hacer esto, esto, esto, esto, no es innovación. Eso es lo que tenemos esta cuenta. Innovación es algo duro, es algo que no sabes si va a funcionar. Un ejemplo uh, importante es yo cuando vivía en Estados Unidos trabajaba con Amazon, no para Amazon. Trabajaba con Amazon retail, Amazon, Amazon Logística, etc. Y también con Amazon Devices que antes. La gente que hace Kindles y esta. Y alguien dijo, vamos a avanzar un poco. Avanzo un poquito la historia. Un error tremendo. Cientos de millones de dólares de pérdidas netas. Se quemaron todos los teléfonos, no sé si quemaron pero vamos, cuando son cientos de millones yo creo que hay un almacén en el que se ha quemado. No funcionó, no había la innovación. Y un tema que salió del teléfono, que fue un, un error tremendo, uh, y se analizó, el corazón del teléfono era Alexa. Alexa y el análisis de la voz, y todo lo que conocéis yo creo que mundo con a Alexa, uh, son ahora cientos de millones de devices en el mundo entero. Y de hecho, un tema clave sobre la batalla grande sobre el, la inteligencia artificial. Desde un fracaso se llega a un éxito tremendo. Eso también es importante para nosotros, para el cloud. Innovar es complejo. Innovar significa voy a, voy a fallar, pero como lo he dicho, no funciona. Lo paras y se acabó y pruebas otra vez. Innovar es intentar algo grande. Pero esquiva un bitchano en un, un investment, Roy, um, y decir: si no funciona, se va, no pasa, no es como antes. No voy a inmovilizar cinco bienes, no, prefiero estar con el precio de Wassan, los 2 dólares. <risa> uh, un ejemplo que he querido utilizar sobre el tema del dato, para acabar con ese tema, es Disney Plus. Primero, porque seguramente yo estoy enganchado con en algunas de las cosas que hay ahí, teniendo el volumen de contenido que estamos consumiendo todos en en algunas plataformas, Disney uh, utiliza el análisis de los datos que hace gracias a uh, sobre billones de eventos uh, para uh, mejorar la experiencia. He puesto uh, decenas de millones de usuarios que yo creo que los datos que han dado últimamente están más allá yo creo que está en, en, están en más de 100 millones de, de um, Pero lo quería decir, porque voy a coger dos ejemplos. Primero, porque... Um, lo vaya a con Netflix, que también es cliente en Netflix. Sí. Uh, lo que veo yo en Netflix, en cuanto a las cámaras, cuando estamos mirando, lo que veo yo no es lo que es. Okay. Sí, puede que lo hayáis estudiado, es espectacular, en tiempo real. Estos saben que a mí, no sé, había que citar una película buena, me voy a ridiculizar. Uh, una película, eh, Togger, así me, me quedo con yo creo que Tony me la ha visto por lo menos <risa> la carátula que yo veo de buena, aunque no está en el ¿no? pero cuando está, sí está. La carátula que yo veo no es la que tú ves, porque a mí me gusta el avión en grande, y Tom Cruise en pequeñito, por fin, y a ti te gusta Tom Cruise en grande. <risa> <risa> y esos lo saben y lo utilizan y lo testan, se llama Heavy sin parar. Cluster A, Cluster B, verdadero o falso, cómo funciona. En tiempo real, sobre cientos de millones de usuarios. ¿Por qué os cuento esto? Porque también es importante y me podréis decir si es que vosotros estáis en esto y con la competencia. Lo curioso de esta industria es que Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Disney Plus y Hulu, que no creo que estén distribuidos en Europa y creo que en los videos de algunas más, todos utilizan el ¿Qué significa? Significa que podría haber una pregunta de. Sí, pero si tú ya estás con todos mis competidores, competidores y vamos a hablar de seguridad, igual mis datos, dan, no, sé qué. no, estos tíos han dicho, la ventaja competitiva es clave, no me puedo quedar atrás, tengo que utilizar lo que parece la mejor plataforma para todos. Eso es una nueva forma de pensar. Y por fin, seguridad. Uh, importantísimo, lo voy a tratar y es un tema serio. No voy a entrar en, te en, en, mucho, en mucha terminología, pero voy a tratarlo de tres formas. Primero, porque me encanta este señor. Aunque sea un tema muy robusto, hay que mirar lo que dice este señor. Este señor es el Chief Técnico de Amazon.com. Pensar la infraestructura que está llevando este señor. Um, es Bernard Roberts es uno de. De los hombres más influyentes en el Haití a día de hoy. Hace todos los grandes eventos, uh, pero es un freak. Es un, es un genio. Uh, y es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque sus frases son muy impresionantes. Podemos permitirnos el lujo de decir, todo falla, todo el tiempo. El mundo de ayer y el mundo de hoy es el mismo. Lo hemos llevado a otra escala. Y hemos, hemos cambiado la forma de hacerlo. Eso es lo importante. Pero el mismo servidor también falla en nuestro caso. La no me ha respondido. ¿Por qué? Si la falla igual, ¿por qué voy a estar contigo? Porque antes eh, tenías solamente dos elecciones. Podías ir deprisa o me quedo con la seguridad. Y yo os digo dónde estaba. La gente iba más para él. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad tenía que ir a velocidad normal. Y ahí decía, voy a incrementar esto y para y este y y hoy en día eso ha cambiado radicalmente porque ahora mismo puedes ir de pisar yo creo que sobre la velocidad que he utilizado, muchos eventos hoy. Pero tienes que quedar seguro. ¿Por qué? Porque ahora mismo se puede automatizar muchísimas tareas. ¿vale? Son temas de uh, automatizar tareas de uh, caching, de cosas. Uh, se puede automatizar temas de monitoring de plataforma. No voy mucho en, en tecnicidad, pero sí... Si Puedes, por ejemplo, decir que eso es el ejemplo de lo que tiene que pasar. Si de repente pasa eso, boom, aquí llega la alerta. Y a la alerta, solamente no te dice la alerta, dice eso vamos a parar lo que dice la alerta a niveles de millones de eventos o millones de eventos. No es el humano el que lo cree, el que el que lo hace es el humano que lo programa para decir eso es el comportamiento esperado. lo que sale es comportamiento que lo desarrollo y quiero automatizar para que no pase si hay intuición quiero quiero que no pase y quiero que haga esto pues, ¿no? la automatización de la seguridad es lo que permite llegar a un nivel de, de seguridad muy alto te voy a responder por un tema que a mí me gusta sobre la seguridad con esto es primero lo que dije antes por eso quiero comenzar con esto es si no hubiese seguridad no podríamos tener las empresas que he comentado pero pero otros más igual los logros lo no estaban es, a mí me impresiona es parte de gente como la Finra, o sea, el agente que regula los mercados financieros. ¿no? Estos han tenido que liberar un poquito de la seguridad. Son clientes de seguridad. Uh, la, la CIA. son día, clientes. La sí, el, sí, la CIA. Um, y luego, mi, mi, mi, mi, mi director es empujan un poquito más, y, pero ¿quién más? MI5, MI6. Uh, los los espías ingleses también están en sí. el um, y luego banco, uh, HSBC, AXA, Allianz, etc. gente que están asegurando vuestras casas, nuestro dinero, etc. Están en eh, el eh, lugar. Los mayores expertos lo han dicho y de hecho me gustó mucho. Voy a utilizar mucho por los partes que me gustó mucho hace tres años. Llegó el, el sitio de SNC, eh, la red de es uh, que siempre está en el eh, lugar. <risa> llegó y empezó su charla exactamente así dijo estoy aquí para hablar de cómo hemos mandado varios data centers en el cloud y vamos a hacer full cloud en 2022 y dijo espero que no estemos ya eran hace tres años espero que no estemos ya aún debatiendo de si nuestra posición de seguridad on premise el mundo de antes en mi data center versus el del cloud es mayor o menor lo, lo cerró así una compañía Casi pública, casi privada, eh, esencial, eh, puede hablar así. Es cliente a más Igual, los datos que protegen no son tremendos, pero son datos periodos. Eh, más ejemplos aún. Eh, Pfizer, Moderna, que han creado las vacunas NWAs a esta velocidad, y los sigan, estos son buenos casos que hay. ¿Por qué pudieron hacerlo con mucho más velocidad que antes? Están ahí, son datos tremendamente importantes. Si falla y sale la historia de la vacuna, hay algunos millones que no salen. Uh, etcétera, etcétera, etcétera. Es, los mejores expertos mundiales uh, lo han comentado, están, pero es una muy buena pregunta. ¿Te he respondido? Ahora muchísimas sí, sí, sí. gracias. Y para acabar, más temas de innovación. Yo creo que hemos destacado uh, muchísimo el tema de la, de la innovación. Um, y quería acabar con eso, no podía haber otra presentación sin una mejor foto que la primera uh, y os voy a intentar introducir en, en tiempo real uh, el tema de innovación para nosotros es el ADN de Amazon sea cual sea el, el tema la invención viene en muchas formas y, a, y a mucha, en varias escalas uh, la más radical y transformativa de las invenciones uh, muchas veces son las que permiten a los demás uh, destacar Uh, deshacerse uh, de los límites de su creatividad para perseguir sus sueños. Primero, no sé lo que ha dicho no uh, pero es muy importante porque es el corazón de lo que nosotros queremos. Cuando entras en Amazon y te crees, toda la gente que vais a encontrar y que seguramente ya conocéis, tenemos esto ahí, sí, muy adentro. Cosas, somos builders. Hay cosas. Donde hay tu trabajo que hacer, pero es decir, si sí, es que esto. Entonces, haces tu trabajo y estás bien, y haces tus cifras, y tu negocio, y también y Si sí, es que hay esto que me molesta, hay que, hay que hacerlo, vas y lo haces. Uh, Es una forma de leer esto. Otra forma es lo que, es lo que os digo, creamos para nosotros el tema de contact Center, diciendo, mm -hmm. igual sirve a los demás, o igual es, hemos aprendido de Amazon.com de hacer informática en una escala bestial, se lo tenemos que dar a los demás para que ellos puedan donar ¿no? Ahora mismo Amazon Web Services nos está llevando en sitios donde ni siquiera pensábamos. Pensar que en podía pensar en el futuro de los pues a mí me parece espectacular, billones de datos en tiempo real, es espectacular. Um, una vez más, el ADN de Amazon está, está aquí. Pero a nosotros nos gustan muchísimo los datos, así que una vez más, vamos a enseñar. Primero, y espero que las preguntas vengan, más preguntas vengan ya, uh, no se puede saber todo hay uh, más de 200 servicios, servicios, por ejemplo, estocaje um, almacenamiento, y hay más de 210. Y eso desde hace 2011 es el número de servicios o funcionalidades que creamos cada año. No hay nadie que pueda saber todo esto. Trabajo con gente espectacular y que son, de hecho, que dan de los nervios. Cada vez que hay una pregunta saben responder, Dices, pero ¿cómo es? pero aún así ni siquiera mejor de lo mejores. fue, saber el último año, entero calendario, 3.000 servicios o funcionalidades únicas. ¿Por qué? Porque además muy interesante es saber cómo hacemos esto. Nuestro, eh, como decías justo antes, es los demás tienen que perseguir sus sueños. Nuestro trabajo, mi trabajo, como acá para el ¿no? es, tengo que hablar con los clientes y como os decía, me encanta cuando me toco una pared y digo, ah. No tenemos la respuesta. El 90% de esto, que es nuestra roadmap, es nuestra, o sea, es nuestra ruta uh, de innovación, el 90% viene de lo que nos piden los clientes. Yo tengo que escuchar y decir, ¿qué es lo que intentas hacer? Ah, no lo tenemos. Muy rápidamente, pero hablo de minutos. Mientras estamos en el meeting, hablamos con la service team, los tíos que hacen el producto y dicen, hay esto, nos falta. Lo organizamos a nivel mundial, básicamente un terreno, inteligente. Se va ordenando diciendo cuánta gente lo pide, a qué velocidad, qué interés, qué business también hay detrás para nosotros. Um, y entonces lo vamos creando. El 90% de lo que lanzamos está basado en el pedido, en la petición de los clientes. Cuando sale algo, por eso ya hay clientes porque nos lo han pedido. Y muchas veces luego tenemos y privadas y así cuando sale, sale a escaneo. Ya mismo este para Um, un punto final sobre uh, el machine learning. Cuando hablamos de, de innovación hay que hablar de inteligencia artificial, no quiero hacer todo un destacado sobre esto, pero también os quería enseñar que ya está alrededor de vosotros. Es mucho más sencillo de lo que parece. De hecho, lo estamos haciendo para que sea tan sencillo, para que cualquier desarrollador, no data scientist, data engineer, etcétera, cada desarrollador que sepa un mínimo de código, pueda hacer machine learning. Eso es nuestro trabajo, hacer que la plataforma sea sencilla. La, digamos que el resultado es: todo el mundo conoce Amazon.com, 4.000 eh, productos vendidos por minuto, y creo que incluso el datos es un pequeño articulador para creo que es más. ¿no? Uh, 1,6 millones de uh, envíos cada día. ¿Por qué os digo esto? Porque esto es machine learning. El sensor del que os hablaba antes, yo creo que incluso lo vemos en la foto. En el, en el nanja este, aquí hay un pequeño sensor. Si falla esta máquina, Oye. falla todo, nos lo dice antes y dice, uy, hay que cambiar. Así, en cuanto haya un momento de pago, cambiamos la máquina, no se para nunca a funcionar. Eso es Machine Learning. Uh, hemos hablado de Alexa, billones uh, de interacciones para tener yo que por ese tipo. Sí, siempre es el sí. uh, Cada semana es directo en el director del ranking. Y, um, y un poquito más loco. Yo un día, cuando llegué a, a Seattle, en uno de mis viajes, uh, el, el domingo por la noche llegaba Jeff Bezos y estaba diciendo en 16, uh, una, una, una, ¿Sí? sí, un speech, en, en una, pero sobre todo en una emisión de gran audiencia el domingo por la noche. Cuando estás cansado y no quieres volver a trabajar en la misma escuela hay que darse esto. Llegas en Buenos, sin contárselo a Galles, voy a mandar paquetes por drogas. 2016. hicimos la primera entrega, y ahora mismo está ya en pruebas en varios países porque hay temas legales donde la gente dice estos están nuevos, pero los demás dicen va a funcionar ya, ya está funcionando en Inglaterra. ¿Solo en Inglaterra? realmente depende de la de la ley, porque hay que, hay que saber cuántos drones, a qué claro. altura, cómo etcétera claro. y eso es un tema, eso es la cultura que va a hacer. cuando vas y desbancas a la luz, y hay que decir por qué no tenemos? Pero aún así creemos que es importante, porque al final, al principio de todo, están los datos, porque el grupo de datos es público. Eh, lo que nos dimos cuenta, nosotros nos gustan muchísimo, muchísimo los datos. El 85% de los envíos son menos de 5 gramos, más o menos uh, 2 kilos. Medio. Entonces dices, bueno, pues más o menos así, entonces y el tío dijo, pues por los aires, entonces yo creo que el primero que lo ha dicho, ha tenido que pasarlo mal, y decía, estás seguro, y de repente yo uno que ha dicho, sí, sí, vale, y hagámoslo. Mientras alguien se lo está pensando, ahí no, ya. Y luego decían, pues, ya te las medidas. ¿Por qué? Porque al final diciendo, si puedo ir y quitar camiones, no está mal. Si puedo ir y a lo mejor um, quitar trabajos duros para los humanos, que sean en el sentido, aunque haya muchos trabajos creados para trabajar desde allí, para crear los drones, para pilotar, para pensar, para, etc., para hacer machine learning desarrolladores, a largo plazo será bueno. Y además son eléctricos, etc. etc. Así que... Um, varios ejemplos de, de, de cómo nosotros utilizamos el, el, el machine learning. Uh, punto final. Yo creo que no llevo justo, hicimos hora y media, ya, un minuto. Uh -huh. uh, ¿Cómo ayudamos? Os quiero quiero acabar sobre un este tema. Uh, Haber un poquito del de, de ADN uh, de, de Amazon. Es público. Uh, tenemos uh, principios de liderazgo públicos. Sabemos cómo juzgamos, cómo contratamos, cómo nos gusta uh, pensar, etc. Pero al final se queda solamente una cosa, que es el primer principio de liderazgo, que es en inglés, customer obsession, que es fuerte, yo creo que es más bien atención al cliente. Um, pero significa que nuestra, nuestra tecnología está al servicio del cliente. Nosotros no vendemos nada, yo no tengo que firmar ningún contrato a, a, con nadie, etcétera. Lo único que tengo que hacer con mi trabajo a diario, es que te hacen decenas de miles de tomás en el mundo, es escuchar al cliente y esperar que alguien nos vete y que no funcione y que tengamos que volver a inventar. Empezamos con el problema y vamos hacia la solución. Parece hipersencillo, pero hace 40 años que la informática no trabajaba así. preguntas online o en, en físico? <risa> Primero, algo que no está claro. Decirlo, se puede repetir, son temas complejos, lo he intentado hacer lo más ameno posible, no podéis pensarlo me ha costado aprender, no, no para <risa> <a> hoy, <hacer algo risa> pero lo, lo viví yo, ¿eh? me lancé en una startup para hacer esto, me pareció tan espectacular, cuando lo entendí, que voy a montar una startup y hacer un partner que ayudaba a las empresas a ir hacia la tecnología. Amazon, antes de trabajar con Amazon. Y a nivel de hiperconectividad. Sí. hiperconectividad. ¿Sí? ¿Para qué? Sí. A nivel de hiperconectividad. A nivel de hiperconectividad. ¿Qué es lo que se viene próximamente con AWS para el siguiente reto? Wow. Larga pregunta. solamente preguntas espectaculares. <risa> Tenías razón, Carlos. Con este, sí, y este, teniendo. <risa> 5G. Primero, cada generación de. De hecho, cuando voy a decir no sé, voy a decir no sé. Lo, te voy a decir lo que sé y lo que no sé directamente. No sé. Te puedo decir sobre lo que yo trabajo, lo que yo veo con mis clientes, que es un tema clave, sobre todo en el tema industrial. Lo que he visto sobre Volkswagen, etc. 3G, 4G, ya, mucho de bandas, mucho más, etcétera 4G, 5G, guau, wow, el salto es mucho más alto. Me imagino que eso lo sabéis ya. La importancia no es la tecnología, es lo que va a permitir. Uh, lo que va a permitir es espectacular. Te voy a quitar un ejemplo que he visto yo con mis ojos, que me parece, me parece llamativo. Uh, una vez más, pero porque estábamos probando cosas, estaba en un estadio de fútbol en Marsella, el Olympico de Marsella. Uh, y de repente, ¿sabes? cuando ves un, un, un estadio de fútbol, siempre lo que hay alrededor del, del campo no son balones ni nada, son fotógrafos. Decían, ¿cómo se puede cambiar la experiencia, etcétera? Y con 5G, claramente lo que hace es que te permite enviar más y más rápido si lo digo de forma sencilla. Pues lo que hicimos es el fotógrafo eh, cojo su cámara, que es una cámara, de estas cámaras tremendas, hace una foto espectacular del jugador de olímpico de Marsella y dice, click pa a la pantalla gigante. ¡Wow! Te puedo decir que esto antes no se podía ver. Um, eso es uno de los ejemplos. El otro ejemplo es que Uh, también tengo que hablar entrar en demasiada tecnología Que trabajamos sobre nuestra propia forma de hacer la 5G. Uh, vamos a lanzar uh, un private fight, uh, 5G privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas como um, uh, van a necesitar su propia red para decir que estos son mis datos, eso es mi network, eso es por temas de seguridad. Um, y vamos a ayudar para que en algunos clics puedas crear. Una red de cinco objetivos y recibir lo que haga falta en hardware, pero también en software para montar una red de, de ¿Por qué? Porque creemos que lo más importante que va a ocurrir es en el tema industrial. Uh, el, el, el número de casos, de hecho, si pones uh, el en internet, encuentras temas que pueden pensar en temas de qué se puede hacer un puerto marítimo y cómo se pueden pensar los barcos. Uh, hay muchísimo trabajo que llega a todo a la vez, etc. Es un tema del volumen de datos, incluso volumen de uh, tamaño de cosas, es decir, de imágenes, videos, que vais a poder consumir más. ¿verdad? Entonces, el tema es cómo se hace. Mucha gente que está invirtiendo también en estos temas, por volver al tema de, de, de, del estadio, es lo que se llama Smart Stadium. Uh, sí, como, como, como el, el estadio puede ser inteligente. Si hablan un partido de fútbol o un concierto, como mi experiencia puede ser. Más especial. Es el tema de decir, como voy a dar otro salto tecnológico mucho más alto, ¿qué puedo resolver? Y ahora mismo los creadores están pensando esto, yo veo muchísimo el tema industrial, el tema B2C, veremos, o sea, más rápido, más del CIS, más del CIS, sí pero obviamente las cosas también, como consumimos muchísimo más sin parar, va a ayudar a todo este el tema. El tema también puede ser que ocurra que pueda cubrir más países ¿sí? y empezar directamente con 5 pesos que llego con otras. Uh, otros cambios, tipo la, la tira, la óptica, etc. Um, pero una revolución muy importante, lo que habría que ver es el, el, el volumen del cambio. El cambio no es un paso más, no es dos, tres, tres, cuatro veces. Cinco. Más ¿sí? preguntas. Online los veo muy shy. No eh, es evidente que Amazon se ha ido viendo un poco más del mundo físico al mundo virtual. yo creo que las últimas cifras datan de que Amazon Web Services es casi el 70% de eh, los ingresos de la empresa ahora mismo. Estamos más cerca. Eh, quería saber qué estrategia tenía más o menos Amazon Web con el tema de NFT, no es de tokens. Eh, ¿Cómo le da? ¿Piensa dar el soporte o si tiene alguna estrategia para este tema? ¿Qué tal? Sí. <risa> Preguntas súper abiertas. Uh, muy buena pregunta. El primero, por ejemplo, nos buscar los datos. Entonces, uh, para ser preciso, pues no tengo todos los datos en la mente, pero lo que sí es seguro es que son números. ¿sí? PWS son uh, 80 millones de, de dólares al año, creciendo un 33% pero uh, no es son el 70% creo que Amazon Grupo y me perdonaréis no ser muy preciso está en todos los 4% o sea estás en un, estás en un 20% de los ingresos ahora sí el, el margen el margen mayor, uh, yo creo que llevamos varios uh, trimestres seguidos siendo incluso más del 100% del EBIT de la compañía. Entonces, eso sí, pero la verdad es que estamos mezclando el mundo de 20 años de Retail. En Retail, y creo que tenéis uno de los en España, justo de, de aquí, no he mirado las últimas cifras, tenéis uno de los intereses más profitables del mundo. O sea, en corte inglés llegó hasta un 4%, pero ¿sabes? cuando comparas informática y Retail, es complejo. Entonces, la compañía empieza a ser compleja para analizar. El IPT, el IP Informática, el, el Streaming, el quién hace qué, el Prime Video, o sea, es, um, prime, el, el abono, el chiste, es ¿quién paga? ¿Es, es ingreso o es coste? Porque realmente dan mucho gratis. No sé. um, pero los números son así, 80 sobre 100% de algo y más del 100% del margen de desempleo. Uh, pero había que ver temas de inversión. Para, para decirte que no es un tema sencillo, cuando hemos comprado hace unos, unos trimestres... Para un poquito más de 8 millones de dólares MGM, James Bond. ¿Dónde va el mundo? ¿Se tan complicado? Um, segundo tema: uh, físico a, a digital, muy buena pregunta, NFT um, y Metaverse. Um, físico a digital es una buena pregunta, no lo había pensado así. Uh, yo creo que es al revés, porque yo vengo del Amazon, que era e-commerce, es decir, podríamos decir que digital, aunque haya cosas físicas que se van, y, y la gente decía, ya está, están en todos, están en todos sitios, y, y al final estamos abriendo mucha tienda. Okay, Entonces, eh, hemos, ¿sí? una eh, hemos comprado golf en América para entender de supermercados, porque tenemos muy claro de que desde que hemos pasado los 100 millones de, de, de dólares al año, hay que ser bueno en fashion, en food. Eso es estratégico. ¿Cómo creces? Mucho más allá hay que investigar. En temas de ídolos. Uh, entonces, si quieres ser bueno, tienes que abrir tienda. Entonces, hemos abierto una tienda bastante espectacular. Os invito a mirar, um, no tengo el nombre exacto, pero una especie de fashion boutique a Amazon con tecnología y blend, Es impresionante. Uh, sí, y hay, hay temas uh, impresionantes. no sé si está en Estados Unidos en Londres, Creo que probamos los conceptos. Uh, podría utilizar otro, otro tema, por ejemplo, hemos abierto uno para que nuestras propias tiendas se en, en Estados Unidos y ahora en UK también, y ahora lo he visto en aeropuertos. En clientes que lo hacen y, y más cerca de nosotros, si conocéis los, los supermercados ingleses, uh, lo están intentando y han intentado poner en, pues en el, no es un mágico, pero es un track que, que, que en la compra, si a veces no llegas con pues, una cesta mágica, y cuando pones esto dentro de la cesta, realmente la pones dentro de tu cesta de virtual, tu carro virtual. Y si lo vuelves a poner, que no, no me equivoco, lo he equivocado, lo vuelves a poner, lo Y sales así, en un centro, en un supermercado. En una tienda de aeropuerto también, um, las, las tiendas de Amazon Go uh, están potenciadas por una tecnología que hemos creado, se llama JustPokar, que es literalmente JustPokar. Eh, no, pero muy buena, pero has visto, ahí la mano muy bien. ¿no? Entonces empezamos con una cuenta de Amazon. Bueno, el login nos parece bien. Y luego decimos, sí, pero es que todo el mundo tiene una cuenta de Amazon. Lo hemos intentado en, en un aeropuerto con una tarjeta de Es lo que me pareció espectacular. del físico al aeropuerto. Una vez vengo de rente, 20 años, conozco un pelín el tema. Vengas, vas a la tienda, es en un aeropuerto, mucho ojo, mucho movimiento, etc. Entras en la tienda con tu tarjeta de crédito, pero a lo mejor entras a dos, entras con tu amigo y tú te vas a comprar los chuches y, y, o gominolas, <risa> no me no equivoco, y eh, tú te vas a, a revistas, pero entráis a la vez. Nosotros vemos que tú entras a la vez, pero estáis en dos sitios distintos, pero a lo mejor las gominolas y las revistas no están en el mismo sitio. Cuando tú vas a llegar a la caja, saben que estáis juntos, que pagas por los dos artículos. Pero a lo mejor él llega a la caja y dice, ¿qué, ¿qué has hecho a la revista? No quiero nada, para que está, devuelve la, la devuelves y se quita de la cesta El sistema analiza que habéis entrado a dos, que sois una, un grupo conjunto, estáis haciendo una compra por separado, pagas justo por lo que has hecho, das Os digo que la primera vez lo probéis te parece que robas, es muy, y de hecho intentas hacer, ¿sí? es espectacular. Eh, a ver si cojo este y la forma decir, no, ves, pagaste. <risa> y no solo una es tecnología. Entonces, No sabía decirte si es físico o digital y físico, yo creo que hay un poquito de los dos, nosotros tenemos mucho en el tema, en el tema físico. Quiero esta paréntesis. Tema súper largo, NFT y, y metaverso. O sea, he trabajado durante 10 años en video el tema NFT, incluso trabajo mucho por los de Estonia a escuchar sobre el tema de uh, Es un tema bestial. No tengo mucho que decir sobre lo que tendría que leer, entender. Uh, es como todo esto, una innovación, cuanto la duras, si es bueno, malo. si hay un poquito de esas de, de buenos especies está inflados, no sé. Es, es, no, no tengo aún una opinión y no creo que tengamos una opinión sobre esto, pero seguro que tengo. De hecho, lo que hay detrás muchas veces es blockchain. No sé si te decir, es decir, cómo puedo asegurar que... Un registro uh, que se quede... Uh, Eso es importante porque significa que, por ejemplo, yo lo que veo es, uh, si compras una casa, a veces hay que pensar que es un notario. Un notario es alguien que pagas para averiguar que la casa realmente es del tío que dice que la vende no. ¿Vale? no sería mejor tener un registro digital de, para siempre, y a lo mejor vuelva hasta, no sé, la edad media. Y tiene que no nuestra casa, pero pues ya tenemos. Primero sería curioso, pues, y segundo, decir, no, este es este, porque no se puede alterar. Y eso es lo que me parece importante en la tecnología. En yo creo que estamos al principio del blockchain. El uh, metaverso es una bestial que creo que habéis trabajado hace poco. Uh, pues, no quiero contradecir lo que habéis escuchado, pero lo que tengo que decir es que con 10 años de videojuegos, yo creo que estamos ya en el metaverso. Yo creo que cuando trabajé muchos años, soy un jugador. Uh, los lobos que hemos no he visto antes Nintendo y tal. Es, es mi vida. No, es mi pasión. Y realmente, si a alguien le gusta, no se voy a citar muchos para no, no haya conflicto, uh, el mundo de Mario o el mundo de Assassin's Creed, mi visión, el mundo de FIFA, etcétera, son metaversos. Realmente, ¿qué es un metaverso para mí? Es un universo online, más o menos persistente, uh, donde ocurren cosas Los videojuegos son ya universos uh, online. Ahora el tema es, estos creadores, Assassin's Creed, por ejemplo, uh, en Mario, en Mario tiene un universo creativo, pero no es un universo sin fin. Estos universos, yo creo que esta gente tiene una ventaja porque va a ser capaz de decir qué significa el metaverso en viajes, qué significa el metaverso en nuestros no sé, bancos, etc. Hay que ser bueno para pensar la experiencia. La innovación no sirve para nada si solamente para que el club algo, pero si la... Experiencia del de mejorar la experiencia del consumidor para funcionar, pero hay que pensar la experiencia. Pensar una experiencia es complejo. Pensar la forma de, de cambiar la forma de la gente de hacer cosas es extremadamente complejo. La gente suele ser insatisfecha sin fin. <risa> uh, entonces pensar para ellos es, es complejo. Entonces yo creo que estoy, yo tengo curiosidad, no creo que tengamos una visión uh, aún sobre esto, sabemos que puede funcionar porque se va a apoyar esto. Uh, podría tener un ejemplo por eso a tanto de videojuegos, que a mí me parecen ya uh, metaversos. Um, y de hecho, meta es cliente en uh, uh, um, los de los dos. Los Ubisoft electrónicas siendo todos clientes, yo creo que tienen algo que decir, tienen algo que enseñar de cómo crear estos universos de decenas de millones de usuarios, de usuarios a la vez. Uh, Epic Games. Porque alguien fondo a Fortnite, o, algún, o algún nieto que juegue a Fortnite, que sea. Hay 250 millones de cuerdas. Tiene que haber en algún sitio. También está en orden. Y nos empujan, como ¿cómo me decir, Sí, sí, pero es que, ¿cómo hacemos mejor? ¿Cómo puedes pensar al racionamiento de seguridad y tal? A este, mismo. nos ayudan a empujar. Porque han hecho cosas que no se habían hecho antes. Antes, vendías 10 millones en una puta de mi loco, era muy rentable. 250 ¿no? millones de cuerdas. Muchísimo, aunque sea de gratis y de pago y sacra, son muchísimos jugadores. Um, yo creo que muchas veces la industria es un poquito largo sobre este tema porque las otras industrias criticaban los temas que conozco y que Carlos conoce. Um, y ahora yo creo que dicen: Ay, ¿cómo nos pueden enseñar? Yo trabajo mucho sobre el tema del viaje. El universo, o sea, este, si hablamos de un universo de end to end, desde tu casa hasta el otro sitio, de vuelta a tu casa, yo creo que hay cosas aquí que ¿Cómo se puede mejorar? Aquí veo mucha aplicación. También veo mucha aplicación, pero no va a salir para nada. Ya sé, soy metaverse y puedo levantar mucho dinero. Pero, ¿cómo va? O stick sea, ¿cómo se va a quedar? No lo sé, yo creo que el, el tiempo... No sé si... He, pues, sí, pregunta pregunta era más girando sobre... No sé, pero que ahora mismo existían de WWS, si alguno soportaba por ejemplo, esto de, de NFT y demás, o si lo tenías pensado. Sí, sí, claramente, por ejemplo, en NFT, eh, técnicamente en NFT es blockchain, ¿vale? Porque para poder asegurar, me llama mucho la atención el tema del, del bicho ¿Cómo se llama? La, la, una de las primeras fotos que era super cara, que era un modding, ¿no? sí, millones de dólares. Es blockchain, porque si no puedes asegurar de quién es, de qué es blockchain. Blockchain es el registro permanente. Um, entonces, solo tenemos ofertas tenemos, y servicios que permiten hacer esto. El traveso realmente para mí son diversos. Es como, como se crea un videocogo, hay que crear una, una versión virtual mejorada, espero, del mundo real sistema sistema de Cualquier servicio que tengamos ahí, incluso el tema de inteligencia artificial, voy a hacer una, una ahora mismo los videojuegos, hago mucho paralelo, porque a mí me parece muy cercano, el videojuego de hoy y metaverso de mañana. Um, hoy mismo los videojuegos son enormes porque la inteligencia artificial permite básicamente, ¿no? ¿Vale? entre comillas, grandes, cortar ideas. Porque no están haciendo cada píxel como antes. Ahora dicen, imagínate. Eh, y eso yo creo que va a hacer porque tiene, un tiene que ser un sitio enorme. Si te, te llegas a un sitio y no hay sitio, se pueda entrar. Hay que hacer cola en un mundo digital que la gente no entiende nada. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial para responder precisamente es uno de los temas que, la, que lo va a permitir. Y tengo clientes que se preguntan ya, pero no hay mucha gente que lo tiene nada, ¿qué Veo muchos videos que salen de Facebook, um, pero aún quiero verlo. A mí, a mí, yo soy, como no sé si se dice en castellano, me llamo Tomás, soy como Santo Tomás, lo que no puedo tocar me interesa, estoy apasionado, pero quiero ver. Quiero ver si hay una, una utilidad. Si no hay utilidad, no hay usuario, no hay business model, no hay idea. Tomás, yo voy cerrar con una pregunta. Sí. Una pregunta que yo, muchos de ellos están haciendo y no son capaces, ¿no? Por veces de lanzar la que tenemos aquí eh, y saliendo del metaverso y viniendo a la realidad, ¿no? ¿Qué, ¿qué tiene que hacer cualquiera de los estudiantes de ULE para trabajar en una compañía como Amazon? Primero, ¿No? <risa> um, pensar que es posible: no hay nada peor que la gente que piensa que no es capaz. Veo gente de todos los universos, todos los backgrounds, uh, sociales, edad, todo lo que queráis. Uh, y eso me parece espectacular, eso me encanta. Es pues, soñar, soñar en grande y pensar que soy capaz. Segundo, uh, leer, leer los principios de liderazgo. Me parece una tontería, pero yo hago muchas entrevistas para que la gente empiece porque contratamos muchísimo. Y no solamente en devolvación, en todos los trabajos. y en una compañía así, pero no lo voy a decir, no lo voy a, a entrar en Amazon, podría hablar de, no solamente competencias, pero digamos de tech, ¿no? los, los gigantes, ¿no? los gigantes de tecnología. Uh, tenemos procesos un poquito estandarizados, pero hay que trabajar. Lo que quiero decir, salvo que seáis genios, nadie de la luz, y entra y dice, ay, voy a trabajar ahí. Se cura Se trabaja la entrevista. Se estudia la historia de la compañía. Se lee los principios de liderazgo. Se entiende un poquito qué se hace, cómo se gana dinero. Muy buenas preguntas escuché. escuchado. Esos son buenas bases. Pero los principios de liderazgo son importantes porque es cómo contratamos. ¿Vale? Pues voy a decir, podríais buscar en Internet. Todo esto está, está ahí. Y de hecho, os lo mandamos cuando, cuando paséis mis las primeras rondas. Es... Realmente tienes uh, sin secreto, para un para, para trabajo, por ejemplo, uh, vas a tener seis entrevistas. Normalmente vas a tener una una primera entrevista que va a ser lo que llamamos job fit. Um, tienes una job description ¿vale? bastante bien hecha. Podríamos discutir sobre nuestros títulos, pero los job descriptions están muy bien hechos. Lo que está escrito es lo que vas a hacer. Esto ya se tiene que agradecer una compañía. Estudia sobre esta, sobre esta descripción y tienes una entrevista de Jopin. Es una entrevista normal. No somos robots. Um, y si la pasas, realmente es un go no go vale, decision. Um, si la pasas, realmente tienes el trabajo. Lo que pasa es que después vas a tener cinco entrevistas de 45 minutos, una hora cada uno. Únicamente sobre la cultura. Vas a tener cinco personas, que pueden ser colegas, etc. Que no tienen que ser, no es nada del trabajo. El trabajo ya lo tienes. Sabemos que eres un buen account manager para Amazon Web Services o uh, marketing digital para retail o etc. Pero vamos a asegurar de que más o menos uh, entiendas la cultura y podemos ver en tu comportamiento pasado gestos, indicios que nos dicen y que pueden pensar que en el futuro Realmente vives ya esta cultura. Atención al cliente, es un tema importantísimo para nosotros. Saltan las alarmas cuando el cliente está, no está feliz. Puede que a, a algunos de vosotros hayáis comprado online, quizás es la, esa, la cosa más sencilla. Cuando alguien no está contento, saltan las alarmas. Y cuando saltan las alarmas, ya no está directamente involucrado en el día a día, pero he visto alarmas saltar hasta ayer te No está bien. Cuando escojas a no está bien. Um, eso es una dedicación total al cliente y no es una, una charla. Os diría lo mismo si un día ya no estoy en Amazon. Eso es cómo se hace, eso es cómo se contrata, eso es cómo se piensa. No hay nada mejor que estar solamente dedicado a su cliente. Parece tonto, pero pensar en las empresas, los productos, los servicios que compráis, ¿cuál es su idea? ¿Su idea es maximizar sus beneficios? Su ¿Estará bien? Probablemente nosotros también, pero enfocándonos solamente en lo que quieren e inventar un poquito sobre lo que les pueda gustar pues eso es un ejemplo de decir: tengo que prepararme para esta entrevista. No vais a entrar viendo la luz. No lo digo por vosotros, sino en general, por todos los que están online. Uh, se puede, se trabaja un poquito. Venir con vuestras cartas, elegir bien el puesto, venir con las cualificaciones, será lo y trabajar. Venir con vuestra pasión. Pues muchas gracias. gracias. Para las personas que queremos entender y crear nuestra propia empresa, ¿cómo podríamos empezar con estos servicios? Digamos, a mí me interesaría bastante el contact center. ¿Cómo nos aconsejarías tú que podríamos empezar? Dependiendo, no sé si es importante el sector de la empresa que queramos crear o igual esto como es tecnología aplica para todos los sectores. Uh, te voy a responder un mm -hmm. buena, amor. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres crear? ¿Cuál es la idea que quieres llevar a cabo? ¿Necesitas un contact center o necesitas cosa? Por ejemplo, ¿necesitas la voz o necesitas el chat? O sea, dependiendo de lo que encuentres. Voy a ir al fondo de tu idea, voy a pensar y ayudar a entender lo que quieres crear, asegurar de que quieres crear. Y si al final realmente necesitas un contact center, incluso hay unos blogs que dicen, pues haces esto, esto, esto y ya está. Y pides un teléfono... Lanzas una instancia de contact center y puedes coger llamadas en Disney, directamente La pregunta es ¿está, es: ¿está bien enfocado la necesidad uh, y la tecnología? Eso es lo que nos aseguramos. Entonces, la pregunta sería asegurar de que tengas el business y si tú estás seguro al final, si la tecnología va a funcionar. Bien. Bien. <risa> Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Tomás, de verdad que es súper agradable la charla, muy cercana, muy fácil, muy atrevida. y nada, eh, te esperamos aquí pronto. Muchísimas gracias, también a todos online.